Entonces vamos a terminar este tema de sensopercepción hablando sobre algunas alteraciones en el procesamiento de, de, de, del procesamiento visual o del procesamiento perceptual en general y bien entonces, tengan en cuenta que acá tenemos eh, diferentes componentes y las dos rutas principales ¿no? acá faltan entonces la ruta hacia lo límbico, pero bueno, entonces tenemos eh, si hay daños en las áreas visuales primarias, lo más probable es que, te, que vayamos a tener una incapacidad para percibir objetos. Es lo que comúnmente se conoce como ceguera cortical. ¿Sí? Ya les voy a hablar sobre eso. Y aquí estarían como las, lo, lo, las, las fallas si hay daños en la vía dorsal o si hay fallas en la vía ventral. Entonces, si hay fallas en la vía dorsal, pues vamos a tener alteraciones eh, como esas que vemos acá. Problemas para percibir movimiento, acinetopsia, ¿sí? Problemas para reconocimiento, eh, bueno, casi todas estas amigas se van mezclando con lo, eh, con lo atencional, ¿sí? Sin ataxia óptica, sin ataxia óptica, eh, problemas para mover los ojos de forma eh, voluntaria, ¿sí? Y las teleagnosis, pues problemas para reconocer, eh. Y la forma de los objetos a través eh, de, del tacto. Bien. Y tendríamos la vía ventral, donde conllevaría a otro tipo de alteraciones en la, en la vía del que, ¿no? principalmente para el reconocimiento de objetos. Vamos a ver un poquito con más detalle algunas de estas. Dentro de las alteraciones más periféricas. O sea, ya que no, no, no es tanto en, la, en estas vías, sino alteraciones que implican en los órganos de los sentidos, pues tendríamos fallas eh, sensoriales, en este caso, en, en el sistema visual podríamos tener. Si hay alteraciones en la, en, en la conformación de los conos, por ejemplo, que no tenemos conos con, eh, sensibles a un espectro lumínico, como al rojo o al verde, pues tendríamos eh, daltonismo, ¿sí?, y esto básicamente es producido por una falla genética, por una, por una, una mutación en la cual no tienes una, un tipo de, de, de, de, de, de proteína sensible a la luz, entonces no eres sensible a un espectro de la luz. ¿sí? Si se dañan eh, los conos y los bastones, en algún, ahí tienes una lesión en la retina, pues habría un hueco en ese lugar, por ejemplo por un cáncer o algo así, se podrían dañar. Y en ese pedacito donde no tienes receptores, pues tendrías otro punto ciego, tendrías un hueco en la visión. Lo que pasa es que por los movimientos sacádicos y por lo, las compensaciones binoculares eh, y los movimientos de la cabeza, este escotoma no se percibiría, sino cuando tengas, cuando, cuando te quedes fijamente mirando un objeto, ahí es cuando eh, puedes llegarse a determinar como el... Como el, como el, la, el o sea, en, en, en, en experimentos como el, del, pues, como el del punto ciego, ¿no? Sí, entonces, esto, por lo general, las personas no lo detectan hasta que ya son muy grandes y se, y se han muerto una gran cantidad de receptores, los escotomas. Eh, tendríamos ya alteraciones más en el procesamiento se, eh, temprano, entonces también por, principalmente pueden ser alteraciones en las vías, en los nervios, en el quiasma, en el tálamo o en la corteza visual. Entonces, por ejemplo, cuando se da en la corteza visual también podríamos tener escotomas. Entonces, si se daña un pedazo de corteza visual, ese pedazo de corteza visual que procesaba esa parte del mundo, pues ya no, ya no estaría. Y tendríamos lo mismo que acá, pero un escotoma, un hueco, ese sería más... Ese sí lo veríamos todo el tiempo y es un hueco ahí en, la, en, en, el, en el mundo, ¿no? Eh, si se daña... Un cuadrante, o sea, lo que les mostré, la mitad, o sea, inferior y de un solo hemisferio tendríamos las famosas cuadrantopsias. Si se daña ya todo un hemisferio, lo que tendríamos es anopsia y es que tú no eres, eh, tú no puedes percibir un lado del mundo, ¿sí? Un, un campo visual. Si se daña los dos hemisferios, tendríamos la ceguera cortical, ¿sí? Y una extensión de la ceguera cortical es la famosa visión ciega. Ya les voy a contar algunas de estas cosas. Eh, y por último, pues, ya desde de, de cuando se alteran las áreas de asociación, la vía dorsal o ventral, principalmente en la vía ventral, lo que tendríamos son an agnosias, ¿sí? Entonces, si es en el componente perceptual, agnosias aperceptivas, si es en el, en el componente eh, eh, eh, con semántico seas, con, eh, a conceptuales o asociativas ¿sí? las vías más en la, en la vía dorsal pueden llevar más a trastornos, no tanto agnósticos sino un poco más a trastornos eh, de la orientación ¿sí? a, atencionales bueno, acá vemos diferentes alteraciones en diferentes puntos del, de, de, de, de, de la vía ¿no? entonces lo que les decía, los escotomas por un daño en los receptores, entonces sería un hueco parecido al del, eh, al del punto ciego. ¿Sí? Y aquí estaría en eh, qué pasarías eh, si se dañan en diferentes, en diferentes lugares, ¿no? Entonces si, se da, entonces, si pierdes un ojo, ¿sí? Si hay daños en el quiasma óptico, pues se perdería la decusación. Entonces, tendrías este tipo de hemiapnopsia bitemporal. Eso sería, muy, por lo menos, muy raro. Tiene que ver más con tumores. ¿Sí? Si se daña acá en D, G o H, D, G o H, tendrías ese tipo de hemiapnopsia homónima, y es decir, se pierde un campo visual en un lado del mundo. Eh, y yo busco acá algunos ejemplos de cuadrantopsia. cuarenta eh, Digamos, en la cuadrantopsia, eh, como nosotros habíamos visto en clases pasadas, sobre que el cerebro se, que se adapta, y a, si una persona tiene cuadrantopsia, con el tiempo, ¿el cerebro se podría adaptar a completar la imagen o es imposible? Eh, la completa a través de los movimientos de la cabeza, o sea, siempre va a tener el hueco ahí, o sea, siempre ese pedazo va a ser insensible. ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo se adapta? Aquí la adaptación sería moviendo la cabeza, moviendo los ojos, ¿sí? Pero no, eh, esas, esas neuronas no se recuperan, no a ese nivel no, no hay recuperación. Sí, sí a, ese, a ese nivel ya no, ya no puede recuperación eh, y por lo tanto las personas quedan insensibles siempre a esta parte, ¿no? Entonces, ¿pero cómo hacen? Pues mueven la cabeza hacia allá, ¿sí? O sea, si yo te pongo con la cabeza fija y que no puedas mover los ojos, estos pedazos serán eh, invisibles, serán siempre así negros. Pero cuando la persona puede compensar con los movimientos de la cabeza y de los ojos, pues alcanza a ver lo que está acá, entonces en esa, en esa medida se vuelve funcional, ¿sí? Entonces, sí hay adaptación, pero no hay plasticidad o recuperación de la función perdida, Sí, sí, sí, es más claro. Sí, muchas gracias, papá. Muy bien. Este sería un caso de una cuadrantopsia. Eh, si se dañara todo, todo el, el, el, el, el, un hemisferio... De, un, de uno de los lóbulos, de, de, de, de, de lóbulos occipital de la corteza visual primaria, pues tendríamos hemiapnopsia. Hemiapnopsia. Algo así. Sí. Eh, Último, sería el Insight o visión ciega, donde se daña, bueno, primero, la, la ceguera cortical. Ahora, algo interesante de todo esto es que esto es para todos los casos de creación de escenas visuales, ¿no? O sea, este tipo de alteraciones no son solamente en la percepción, también, esas cuando, cuando ya son, eh, esa es la diferencia, por ejemplo, en estas que, que se dañan las vías, se daña la percepción, ¿sí?, directa, pero en estas que dañan la corteza visual, también se altera la imaginación, la, la, la, las alucinaciones, la, o sea, todo lo que sea generación de imágenes visuales, ya sea percibiendo, eh, pensando, imaginando, soñando, ¿sí? o recordando. Entonces, los recuerdos también serían sin ese pedazo, ¿sí? O sea, una persona con cuadrantopsia por, por, por desición cortical sería, sin, con ausencia de estos pedazos, todos sus recuerdos. Tendría que moverse para poder recordar esas partes. Eh, la, la, el, la, la, los sueños estarían sin esta parte, las alucinaciones estarían sin esa parte. Todo lo que sea generar imágenes visuales corticales estaría sin esa parte, ¿sí? Lo mismo eh, para la anopsia. Eminor, ¿sí? Y eh, para el caso de la visión ciega o blind sight, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos... Eh, bueno, primero, la, la ceguera cortical... Eh, en la ceguera cortical las personas simplemente no podrían ver nada, ¿no? Entonces, se lesiona la corteza visual primaria de ambos hemisferios, ¿sí? Y en la corteza visual primaria, entonces, estas personas serían incapaces de, eh, de percibir algún tipo de, de componentes eh, visuales, incapaces de volver a soñar con algo visual. O sea, no es un problema de memoria, es que tú no puedes generar los, eh, las imágenes visuales. O sea, tú sabes que cómo se ven las manzanas conceptualmente, pero lo que no puedes es recordar cómo se ven las manzanas. O sea, no puedes recordar una manzana, no puedes crear la imagen de una manzana, ¿sí? Eh... Pero, pero una pregunta, ¿a largo plazo eso no afectaría la memoria también? ¿Qué tipo de memoria? Porque es que estamos hablando de muchos tipos de memoria. O sea, la memoria recuerda que son muchos tipos de memoria. ¿Sí? Mm, Entonces, bueno, de pronto, claro. memoria de trabajo. Más hacia corto plazo y, no afectaría. Claro, y, ah. Si tú no puedes crear imágenes visuales, la memoria de trabajo se vería completamente limitada. No podrías volver a crear recuerdos visuales. ¿Sí? La forma... Eh, o sea, los componentes semánticos o conceptuales de la memoria no se verían alterados, la memoria semántica no se vería alterada. La, la memoria basada en generar eh, eh, eh, el contexto, pues, se vería seriamente afectada. Entonces, tú, por ejemplo, tú no podrías volver a recordar visualmente la cara de tu mamá. ¿Sí? Eso es un recuerdo al que nunca vas a poder volver a acceder. Puedes recordar cómo se oía, qué sentías. Puedes recordar, ah, sí, mi mamá tenía unos ojos azules claros, su nariz era así. Si sí, puedes describir conceptualmente y verbalmente la cara de tu mamá, pero nunca vas a poder crear la imagen de la cara de tu mamá. Entonces, en esa medida, eh, sí había una alteración, pero no es una alteración de memoria, es una alteración de la percepción. Ok, ¿y en espacios de aprendizaje cómo se ve afectada? Como le habría afectado a una persona que es ciega. No puedes aprender por vía visual. Sí, sí. Dime. No, pero es que me, me sorprendió. O sea, así tal cual, como si uno estuviera ciego. Ciego, se llama ceguera cortical. Es ceguera cortical. ¿Sí? ¿Sí, Gabriela? ¿Es ¿Gabriela quién está hablando? No me di cuenta. Eh, Camila Alejandra, profe. Camila, ah, acá sí, parra. Sí, Camila, entonces es que queda ciego, porque en últimas uno ve con el cerebro. ¿sí? Y si no tienes la parte del cerebro que te permite ver, pues no puedes ver. ¿Sí? Bueno, Camila, bueno, y demás. Entonces, pero estas personas ocurre un fenómeno raro, para que te sigas sorprendiendo: se llama el fenómeno de blink sight o visión ciega. Estas personas, conscientemente, verbalmente, no pueden ver. O sea, tú les dices, ¿qué estás viendo? Y, y pues, te, les saca la piedra, pues, ¿qué estoy viendo? Ya les estoy diciendo que estoy ciego, no puedo ver absolutamente nada, ¿sí? Además, son condiciones raras, porque es muy difícil que a ti se te dañen las dos partes de la corteza occipital primaria, ¿no? Pero digamos que tuviste varios accidentes cerebrovasculares, un accidente cerebrovascular muy extenso, bueno, alguna, una lesión, un virus, algo que te dañó toda esta parte, eh, es, es un caso rarísimo, pero no puedes ver nada, ¿no? Es por eso los neurocientíficos y neuropsicólogos eh, sueñan con ese tipo de casos porque son rarísimos, ¿no? Entonces, lo raro en estos casos es que las personas, a pesar de que conscientemente no pueden ver nada, ellas saben que no pueden ver nada. Sí pueden esquivar, por ejemplo, objetos. Entonces, esta persona la pusieron a caminar por este, por este corredor. Acá hay una silla, acá hay cajas, acá hay una caneca. Y la persona, sin saber que lo podía hacer, pues esquivó los obstáculos. ¿Sí? ¿Qué se le dijo a la persona? el corredor estaba vacío, nunca le dijo ahora a haber obstáculos, ¿no? Simplemente, mira, camina, sigue mi voz y ya, y la persona iba siguiendo la voz de la, del otro o, o sea, iba llegando hasta el otro punto y sin saber cómo lo estaba haciendo iba esquivando objetos o si no, yo le digo a la persona, venga eh, te voy a lanzar un objeto, tú trata de esquivarlos, ah, pero cómo me va a hacer eso si, usted me, si yo no puedo ver, trate, trate y las personas logran esquivar objetos que se les son arrojados. ¿Sí? Adicionalmente, muchas de estas personas pueden atrapar esos objetos que les son arrojados. Si no van a muy alta velocidad. Ta, ta. Sí. Muchos de ellos pueden atrapar objetos. O sea, están reaccionando a la posición, a la velocidad, a la ubicación de los objetos. Muy bien. Pues esa es la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo lo hacen? <risa> en este momento tienen que tener ya el conocimiento suficiente para explicarme esto. A ver, por unos cinco puntos de participación. ¿Cómo lo hacen? Levanten la mano. Ya les, yo esto ya lo expliqué. yo ya les Hoy, hoy les conté todas las vías visuales. ¿Ninguno? ¿Me vuelvo a la, a, la, a la diapositiva de las vías visuales? ¿Cuál de estas dos vías es la que está interviniendo en la percepción consciente? De saber qué son las cosas. La, parvo, la vía parvocelular la vía parvocelular ventral, ¿cierto? ¿qué es lo que está dañado en esta persona? esta vía, ¿dónde está el daño? en B1, ¿cierto? entonces, en, en, en la visión ciega lo que vamos a tener es un daño en B1 ¿sí o no? desde aquí en adelante la vía no sirve ¿sí o no? sí bien, ¿pero cómo está la otra vía? Pues intacta, normal. Intacta. ¿Y cómo hace uno para orientarse en el espacio, para reconocer objetos? ¿Sí? Por eso les decía que la orientación o la ubicación no necesariamente tenía que ver con esta parte ventral. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para responder a los objetos, coger los objetos que se mueven, golpear un objeto, que hacer reportes, golpear un objeto, bailar, etcétera? patear una poleta que se está moviendo, golpearla con la raqueta, pues lo hace con la vía magnocelular, no con la vía parvocelular. Lo hace, y por lo tanto, esta persona, esa vía está funcionando bien. De la persona, que esto es algo bien paradójico, porque la persona no es consciente que, lo, que, que puede ver, pero puede ser muy funcional en responder al mundo. Entonces no está completamente ciego, es estar ciego respondiendo al mundo. Pero se llama visión ciega. O la ves, Camila, ahora sí. ¿Más sorprendente? Sí, profe. Pues, eh, digamos, es que uno siempre como que le han enseñado en el colegio que la visión como que está ligada a todos esos tipos de, pues, como de acciones. Entonces, como que de igual forma, uno aprendiendo sobre el tema, uno se da cuenta que pues que no, que realmente no es así, que pues hay más procesos que llevan a eso. Muy bien, y eso es lo importante ¿sí? de neurociencias. Incluso estas cosas yo creo que ni siquiera en, en, en procesos cognitivos las ven con detalle. ¿sí? Bueno, y por último entonces tenemos las, agno, las agnosias, ¿no? Entonces... Hoy vamos ascendiendo, no. Venimos desde los escotomas periféricos, ahora vamos para qué pasa cuando se altera eh, ya las, con los componentes. Vimos esto es la, una alteración en la corteza visual primaria, ¿sí? Ahora qué pasa cuando se alteran los componentes eh, más asociativos, más de alto orden, ¿sí? De, de la, entonces vamos a tener dependiendo la vía. Si las alteraciones son en la vía ventral, tendremos agnosias. Si las alteraciones son en la vía dorsal tendremos más alteraciones de tipo eh, atencionales. ¿Recuerdan? Bien. Entonces, comencemos con las agnosias. Tenemos muchos tipos de nocias, es decir, de formas de reconocimiento y de conceptos y de, de, de, de identificación de objetos. Tenemos eh, nocias para objetos, y, entonces, también pueden haber agnosias para esto. Entonces, falta de reconocimiento de objetos, formas, colores, letras, eh, palabras, rostros... Eh, el síndrome de Cabras, ahora les voy a hablar un poquito el movimiento y, y los lugares, ¿no? Sobre todo eso podemos ser agnósticos. Entonces, hay dos categorías sí, grandes de agnosias. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. No me asusten, no me asusten porque. Esta parte la estoy tomando con detalle porque esto es lo que pienso subir. <risa> eh, bien, entonces, y, si era por distraerme lo que tú me hiciste. Entonces, aquí, entonces tenemos diferentes ya hemos visto que, que, que hay circuitos, esto no son zonas solamente, sino son circuitos que hemos ido construyendo a partir de nuestra historia de vida. Cierto, para procesar diferentes componentes de los objetos. Si se dañan, tendríamos agnosias, ¿no? Entonces, como acá, un problema para percepción de colores sería la acromatopsia. Bueno, hay dos categorías grandes de agnosias. Las agnosias donde tú no puedes percibir el objeto, serían agnosias aperceptivas, y las agnosias donde no puedes reconocer o... Eh, Llegar a la semántica, el concepto del objeto, que sería la agnosia, agnosia asociativa. ¿Listo? Ya les voy a explicar con más, con más detalle cada uno. Comencemos con la agnosia aperceptiva. En la agnosia aperceptiva, ¿sí? lo que está fallando es la discriminación, la identificación. Tú no logras identificar qué, qué objeto estás viendo ¿sí? porque no puedes acceder a la forma del objeto. Esto es una, es una, es una limitación en un, en, un, en un nivel más temprano del procesamiento perceptual. Y propiamente lo que se ve alterado acá es la percepción, ¿no? Esto es una alteración clara, clara de la percepción. ¿Qué pasa cuando los cuando las pacientes no logran percibir? Pues no pueden dibujar, no pueden emparejar, no pueden discriminar, ¿sí? Si yo les pongo esas tareas típicas de objetos superpuestos, no lograrían hacerlas, ¿sí? eh, No hicimos una tarea de esas, pero no sé si acá yo tengo algunas. No, no tengo acá de esas tareas. Entonces, en la agnosia perceptiva, los pacientes no logran discriminar objetos, ¿no? Lo identifico, eso va a ser tarea de de de de, de, de, de, de, de, esto va a ser ejemplo de, ¿cómo es que se llama? De, de, eso va a ser pregunta de parcial, mejor dicho, ¿sí? Entonces, muy probablemente en el parcial yo les voy a decir, un paciente que no logre, y es, tal vez les ponga hasta esta misma imagen, ¿sí? Que no logre identificar qué objetos están en esa imagen, pero sí, sí, sí puede, eh, eh, Saber la categoría semántica, cuando yo les digo eh, en otras modalidades qué tipo de agnosia tiene. Entonces, ustedes me tienen que decir agnosia perceptiva ¿listo? Y que adicionalmente tiene fallas en la copia, ¿sí? entonces ustedes van a decir agnosia perceptiva Entonces, vemos acá. Por ejemplo, él tiene este paciente tenía que tachar, tenía que emparejar ¿sí? el modelo con alguno de los objetos que están acá. Pues era muy obvio que es este, ¿cierto? Pero no logra emparejarlo. Entonces, ahí hay una agnosia aperceptiva. Tiene que emparejar este con los que están acá. ¿Cuál va a ser? Este, ¿no? No lo logra. Este con... Este no lo logra. Entonces, no logra emparejar. Entonces, cuando hay problemas de emparejamiento, tenemos agnosia aperceptiva. Cuando hay problemas para dibujar, agnosia aperceptiva. Cuando hay problemas, dependiendo, ¿no? Cuando tú tienes que... que tienes, por ejemplo, si la persona tuviera un problema motor, entonces le dirías, ¿cuál se parece? Entonces, te dirías, Bien, tendría que decírmelo verbalmente, ¿no? Emparejamiento. Uno comienza a hacer varias exploraciones. Acá. Ustedes pueden decirme qué objetos están ahí, ¿cierto? La tetera. ¿Qué objeto hay acá? Una botella. Una botella, sí. Una botella. Un tenedor. Un tenedor. Un tenedor. Un, ¿Como una taza? Un plato, un plato? sí, y, y un vaso. Es lo mismo acá, ¿cierto? Ah. Si tuvieras agnosia aperceptiva, no podrías decirme qué objetos ves ahí. Pero si tuvieras agnosia asociativa, sí podrías dibujarlos, sí podrías separarlos, pero no podrías clasificarlos. Bien, por lo general, las agnosias aperceptivas se dan por daños en los componentes más posteriores de la vía ventral. Es decir, A, eh, B3 o eh, occipital lateral, ¿sí? corteza inferotemporal, eh, principalmente en esas áreas, ¿listo? Como son las que estamos mostrando acá. O áreas incluso para hipocampales. Aquí vemos uno, una persona, tiene, la tarea es que tiene que copiar estos objetos. Esto es con la copia y esto es de memoria. Incluso lo hace mejor de memoria que de copia. El problema no es de memoria, el problema es copiar. Claro, eso va a afectar la memoria de trabajo. Cuando la persona tiene que, se le dice que, que, que ponga la mano como si lo fuera a, a, a introducir, o sea, que lo, que lo ajuste, que lo empareje, ¿cierto?, Vemos el famoso paciente de F de agnosias, que es el que más se habla, que no lo logra. Pero cuando este mismo paciente se le decía, no, introdúzcalo, si lo lograba. Porque aquí está con la vía ventral y aquí está con la vía dorsal. Sí, otra pregunta de parcial. Este paciente que logra tener este funcionamiento, y eh, este tipo de funcionamiento, ¿en qué tipo de...? áreas cerebrales tendrán alteración y les mostraré yo cuatro dibujos ustedes tendrán que elegir el dibujo en el cual hacerte con el área que posiblemente está alterada. Fácil, ¿cierto? Y esto para que después lo van discriminando de problemas de memoria, problemas atencionales, problemas lingüísticos, etc. Hasta ahora estamos en percepción. Muy bien. Entonces, vean... Que lo, que lo que les estoy diciendo, que la, la alteración de este paciente es en estas áreas occipitales laterales inferiores, principalmente. Muy bien, estos son diferentes, eh, eh, mostrando cómo en este paciente de F está respondiendo a diferentes componentes de los objetos, ¿sí? y lo que está alterado sería esta parte lateral occipital, que es lo que está respondiendo a las bilateral a, los, a, a la forma de los objetos. Vamos a hablar acá de otro caso de una lesión de, de, un, de, de un paciente. Bueno, entonces, eh, acá necesito una persona que me ayude a leer. Yo te ayudo, profe. ¿Yo? Yo te ayudo. ¿Camila? Vale, tu... Ah, Laura. Laura Rego, ¿sí? ¿sí? Enciende tu cámara, please, Laura. Ok. Ayúdame a leer. Listo. Eso es cuando quieras. Eh, intenté una última prueba. Había tirado el abrigo y los guantes en el sofá. ¿Qué es esto? Uh -huh. Pregunté mientras sostenía un guante. Una superficie continua, dijo finalmente, doblada hacia adentro de sí misma. Parece tener... dudó. Cinco salientes. Sí, esa es la palabra. Sí, dije cautelosamente. Me has dado una descripción. Ahora dime lo que es. ¿Algún tipo de recipiente? Sí, ¿qué contendría? Contendría sus contenidos. Hay muchas posibilidades. Podría ser un morero. Para monedas de cinco tamaños. Podría. Interrumpí. Te resulta familiar. Crees que podría contener, que encajaría con una parte de tu cuerpo. En su cara no había atisbo de haberlo reconocido. ¿Qué tal? <risa> Duro, ¿no? O sea, es un guante. Pero tal Eso. vez si tú, te, si se lo permites tocar inmediatamente al tacto, va a decir que es un guante. Sí. O sea, porque las agnosias son específicas para la modalidad sensorial alterada. Entonces, esta es una agnosia visual. No es auditiva, no es táctil. Es solo para eh, la visión. Gracias, Laura. Dale, profe. Este es otro caso. El caso JW. ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es una persona también con serios problemas para hacer copias. Es cómo se Entonces, vemos diferentes formas de evaluar pacientes con agnosias, ¿no? Esto ya lo vimos, la diferencia entre la vía dorsal y ventral. Entonces, en la vía ventral, la persona no puede emparejar, pero sí puede insertar. Ahora la agnosia asociativa. En la agnosia asociativa, sí, lo que hay es un problema para acceder al significado del objeto, para reconocer el objeto verbalmente, eh, o sea, visual y verbalmente, ¿no? Para decir, ah, esto es, esto, esto y esto y esto, ¿sí? Ahí es donde está fallando. Puede discriminar, es decir, puede diferenciar el objeto de otros, puede, por lo tanto, puede copiarlo, puede construir la forma en la gestal, puede copiarlo, puede emparejarlo, ¿sí? por forma, pero no logra acceder al significado del objeto. Sin embargo, si yo, se lo, si yo, si yo le, le digo las palabras verbalmente, o los toca o algo así, sí podría acceder al significado por otra vía. Entonces, el significado del objeto no está alterado. Lo que está alterado es el acceso visual, o depende de qué tipo, porque puede ser también auditivo, puede ser también eh, eh, táctil, ¿no? Entonces, lo que está alterado es el acceso al objeto, a, al significado del objeto, ¿listo? Por lo tanto, la falla va a ser principalmente en tareas de donde tienen que decir qué son las cosas, tienen que asignarle un, un sentido y donde tienen que categorizar o agrupar por rasgos semánticos. Agrupa los mamíferos, agrupa eh, lo, los objetos de cocina, etc es, por ejemplo, en esta típica tarea, si yo les digo que ustedes me agrupen los que son similares, ¿cuáles agruparían? La palma y el pino. Sí, pero si tuvieras agnosia asociativa, ¿cuáles agruparías? Vas a asociar no por semántica, sino por forma. El Creo pino que y la pino. pirámide. Sí. Porque se parecen a ambos un triángulo. Estos dos él no sabe, o sea, no logra acceder a que son árboles. Entonces yo digo, pero mira, esto es una pirámide, esto es una palma, esto es un árbol. Ah, no, el árbol y la palma. Pues porque se lo dije palabras. No, a la visión es donde falla. ¿Sí? En esta tarea, una persona con agnosia asociativa, ¿cuál es el parejaría de los de abajo con el de arriba? Va a asociar por forma, no por significado. El bombillo con, la, con los fósforos, porque se parecen por la cabeza, ¿sí? Mientras que por función debería asociar estos dos. Esto es un típico paciente con agnosia asociativa, donde puede copiar muy bien. Vean, esas copias son muy buenas, o sea, el dibujo. Pero no tiene idea de qué está dibujando. Eh, dice que esto podría ser un perro, que esto no sabe qué es, que esto podría ser, creo que como un limpiador, ¿sí? Y que esto podría ser algún tipo de carro, de vagón o de un carro, ¿listo? Esto, pues, es un, el paciente se cae, tuvo un tratado, tenía una pequeña lesión occipital bilateral, podía copiar una visión preservada por el reconocimiento de objeto, no puede leer. Entonces, cuando se le dijo, ¿esto qué es? Un salero. Esto, una máscara de esgrimista, y esto un plumero. Había una seria falla para acceder al significado de las cosas, pero podía ir este mismo paciente, entonces podía copiar muy bien. ¿sí? Vemos acá la copia. Muy buenas copias, ¿no? Entonces aquí tenemos la típica falla aperceptiva, donde la falla está para copiar, para emparejar, ¿sí? para, discrimin para discriminar. Y aquí en la asociativa la falla grave es para acceder a la palabra, al significado, pero con conserva, eh, está conservado el emparejamiento, el dibujo y la copia. Esos son los dos tipos de agnosias, aperceptivas y asociativas. Otras alteraciones, que algunos pues, pueden considerarse o no como una agnosia, es la asinetopsia, que es una alteración en MT, un visual 5, acá, y las personas ven el mundo como una secuencia de, de, de, de, de, de fotografías. Por lo tanto, cuando ven el objeto, pues, lo van a servir acá el jugo, el café, en una fotografía lo están sirviendo y en la otra ya se ha derramado completamente. O sea, no, esto es completamente disfuncional, no podrían salir a la calle, los van a atropellar, o sea, no pueden ver el, el movimiento de nadie ni de nada. ¿Sí? es la acinetopsia. En la prosopagnosia ya hemos hablado que hay una alteración en, la, en los componentes ventrales del giro fusiforme y, y del área eh, occipital para caras, donde las personas pierden la capacidad o la precisión, o sea, hay varios hay grados variables en el reconocimiento de rostros, incluso del rostro propio. Y por último tendríamos, tendríamos, hay varios tipos de agnosia, acá no vamos a ver todos los tipos de agnosia, Aquí hay agnosias corporales, hay agnosias unilaterales, bilaterales, de hay, por ejemplo, ¿qué pasa si se pierde la capacidad de percepción de, de, la, de, le, de las palabras? Tendríamos eh, oídas, ¿sí? Hay, sería un tipo de agnosia que sería una a, a, agnosia verbal pura, ¿sí? Que es diferente a una fascia. ¿Qué parecería si se pierde la capacidad de escuchar eh, los sonidos de la música? Pues sería una amusia o una agnosia para sonidos de ambientales, donde tú no puedes escuchar para nada o reconocer los sonidos de, eh, del tránsito, de los perros, de los pajaritos, ese tipo de cosas, ¿no? No los podrías identificar. En todos puede ser agnosias eh, asociativas o agnosias, agnosias per, eh, perspectivas listo eh, algunos autores proponen que hay una tercera ruta de la alterna la dorsal y la ventral que sería una ruta hacia el eh, hacia los componentes eh, límbicos sí. Y, do, y que de esa agnosia entonces dependería principalmente de, de esa ruta dependería unir aspectos emocionales o afectivos a los objetos, ¿sí? principalmente a las personas que son, o a los animales que son significativos para uno. Iría desde las áreas, pues, iría desde cualquier tipo de, de modalidad, pero entonces acá cuando el daño es a nivel del que, que une los componentes eh, visuales con los componentes límbicos emocionales, pues entonces lo que de, de llevaría es que tú, racional y objetivamente, percibas una persona... Amada, por ejemplo, pero que no le puedas adjuntar la emocionalidad de esa persona. Y entonces si tú una persona la reconoces como una persona amada, exacto, como la objetivamente como que es tu familiar, por ejemplo, tu esposo, tu novio, tu, ¿sí? tus hijos, pero no, no se sienten emocional y efectivamente como tus hijos, pues tú vas a terminar pensando que no son tus hijos, sino que son unos impostores. ¿Sí? Ese se llama el famoso síndrome de Capgras, ¿Sí? Y es un síndrome donde la alteración es más en la ruta perceptual emocional, ¿sí? Que, una, que un problema de, eh, psicótico, o sea, acá no es un problema, no es una alucinación, ni es una psicosis, ni es una esquizofrenia, ni nada por el estilo, es un problema para acceder al significado, eh, eh, eh, para acceder al, al, al reconocimiento emocional de un ser querido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una persona normal, ¿sí? donde la cara lleva a que reconozcas o que te haga sentir como que es la sensación que te despierta tu mamá, tu novio, tu pareja, tu perro, lo que sea. Y aquí, donde no se puede acceder. Pero solamente, y, y, y lo peor es que esto es solamente para ciertas personas. Esto no es en general, es solamente se altera la perla, el componente emocional hacia una persona significativa. ¿sí? Esas vías ventrales que específicas para la persona significativa, por ejemplo, la mamá, no, se, no activan los componentes emocionales. Entonces, tú terminas pensando que no es tu mamá. ¿Quién me ayuda a leer entonces estos, estos ejemplos de pacientes con CAGRAS? Eh, yo, profe. Dale, Camila. Camila. Eh, bueno, esas son las descripciones físicas de los pacientes y sus comentarios. Entonces, uh -huh. el primero es que el paciente cree que su esposa ha sido reemplazada por un impostor. El segundo piensa que su hija ha sido reemplazada por su hermana muerta. El tercero piensa que su esposo es una señora, un extraño, un extraño viviendo en su casa. El, el siguiente piensa que, pues, él como que mira a su esposa y piensa, ¿dónde está mi esposa? Um, sí. Otro paciente piensa que hay seis personas, incluida su esposa, y todas se llaman Shirley. Luego otro paciente dice, como estoy buscando por Bob, mi, mi, mi esposo, pero este no es Bob. Y uh -huh. otro paciente dice que cree que sus dos hijas y sus dos hijos son iguales. Y el último dice que algún homosexual está, eh, no sé qué significa esa palabra, como que tocando, acercándose a mi esposa. Sí, como... No sé, está como disfrazando, no sé mal, como, sí, no pasar por mi, esposo, por mi esposa. Ok. O sea, él es la esposa, pero él piensa que es un hombre homosexual. <risa> Ay, profe, pero ese, lo, ese fue el video que usted nos mandó como a inicio del semestre, ¿cierto? Hablaban de ese síndrome. ¿De pronto? Yo creo, ya no me acuerdo. <risa> sí, es probable. Sí, era sí. un chico que pensaba que sus que su papá había sido reemplazado por un impostor. Eh, ese es el síndrome de capras. Ya tenemos más herramientas para poder saber lo que está pasando. Entonces, este sería el modelito que me explicaría el síndrome de calgar ¿no? De capras. Entonces ustedes tendrían un reconocimiento, o sea, o, o sea no hay prosopagnosia porque se puede codificar muy bien la cara y sus expresiones para todas las personas, pero solamente para esa persona. Hay un conjunto de neuronas que no estarían, se dañó la, los axones, o algún tipo de daño estructural, ¿sí? Que hacen que no logre activar los componentes amigdalinos, eh, principalmente, y, y el tallo cerebral que se asocian con reaccionar a una persona querida, ¿sí? acabemos. Entonces, la persona no logra ser consciente de que es su esposa. Muy bien, ahí les dejo diferentes. Eh videos que les pueden ayudar a entender todo esto y con esto damos por cerrado el tema de alteraciones perceptuales.